Sí, sí, sí, Venga, Bakú. Venga, mi amor. Que sí, aquí hay muy buenas vistas, ¿sabes? Se ve todo. <risa> <risa> venga. Sí. Baku, venga, cariño. Baku, sí. venga, vamos, vamos. Venga, chamales si no, desde allí más lejos. Vale. Hola, Bacu. Venga, Baku, ven eh, Luca, Luca, que es el que yo, que él vea que tiene que ir solo, ¿sabes? Pero ábrete la puerta para que él lo vea ¿eh? ver, sí. <ríe> una puerta abierta, <ríe> Están aquí en Balcon y Barrio ayudándote, ¿eh? ¡Baku! ¡Venga, Baku! ¡Baku! Ya, venga, ¡Baku! ¡Corre con Luca, va! No, no, no, no, ¡Venga, venga. Corre Corre con ¡Venga, con Luca, ¡Muy bien! ¡Venga, Gordi! Venga, con vale. el Así se hace gordo. Muy no vale, cuidado, cuidado. Muy bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Venga, Bacu. Venga, Bacu. Vamos, chiquito. Venga, Bacu, cariño. Vamos, vamos. Venga, Bacu. Vamos, mira. Encierrate a Parchis y Gus, por ahí a las orejas. Vale. A ver, coge tú esto. A ver, corre, corre. Venga ¡Mira, Bacu! cariño! ¡Mira, Bacu lo que, que tengo! Lo que que tengo. Vamos. ¡Con la comida, con la comida! ¡Venga, Bacu! ¡Venga, bien Bacu! Muy bien Bacu! Vamos gordo. ha sido Vas a ver a Ricky, tío. Sí. Venga.